Atención, pero <Sweeter> pero no llego! pero oh, wow, no ero, ¡Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, ¡Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, ¡Tiro, tiro, tiro, tiro, ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro!